A ver si te escucho mejor y como ya hemos debatido lo de la generalidad vamos a ir muy rápidamente eh, Barcelona, paraíso de los Ocupas. Esa gente también que pobrecitos míos están durmiendo en la calle cuando el 95% son maleantes, delincuentes, potenciales drogadictos, potenciales y presuntos asesinos y entran por ejemplo en casa de Juan Carlos Bermejo si se despiste y se va 15 días con su señora al, al Hotel Las Dunas. O, Barcelona, paraíso de los Ocupas. Es, bueno, Cataluña se ha convertido en la primera en el ranking de España de ocupaciones y ya lo era antes, pero ahora pues se, se está ahí en la, en la liderando ese ese terrible ranking porque es un terrible ranking para para la ciudadanía dado que mirar lo que está ocurriendo en el barrio de la Bonanova, ¿no? Un barrio que precisamente es como acá, bueno serrano, ¿no? En Madrid es sí, un barrio sí. de, de clase alta más Ahí bien. va mucho de compras, Pilar. Y, Exacto, es un perdona, barrio... Perdón, No. Hay no, no, Quiero decir que es un barrio, bueno, de gente clase media alta que no tenía la costumbre de vivir según qué problemas, ¿no? De inseguridad. Y eso, eh, esos dos bloques que están, dando, que están saliendo en todos los medios en el barrio de La Bonanova llevaban 10 años ocupados. 10 años eh, de pasividad eh, y 10 años en los que los ocupas han vivido sin pagar luz ni agua y aprovechando todo lo que había en esos... Inmuebles y ahora están generando un auténtico caos y pegando incluso a vecinos, eh, llevando hachas, llevando cuchillos, eh, disparando pistolas y metralletas no, no, no. de balines a, contra los vecinos. Realmente es un caos que demuestra también eh, la situación de inseguridad que está viviendo y eso a las puertas. De, de, bueno, de que empiece la campaña electoral de las municipales ¿no? eh, en Barcelona, ¿no? que también va a tener, sin duda, un impacto, seguramente, esto, eso que está ocurriendo, estos vídeos que están ocurriendo, y la manifestación de los jueves, que hay una manifestación a favor de los Ocupas, que estará la CUP, y luego hay otra en Y la presidirá Ada Colau, eh, Ada Colau Inmaculada, te voy a empezar a llamar Inmaculada, que sé que te jode. ¿Inmaculada Colau la va a presidir o no? Bueno, Colao de momento ha demostrado que está con los Ocupas, porque no está tomando ninguna medida ni al contrario. Lo que está diciendo es que se, bueno, está intentando incluso que se les deje tranquilos a los Ocupas. De hecho, hasta Pero, los mozos de Escuadra están gente. solos. Es decir, los mozos de Escuadra, eh, la, la, el comunicado que lanzó la portavoz de los mozos de Escuadra es para verlo. Decía que no, que lamentablemente tenían una situación larga todavía en este, en este episodio ¿no? de violencia. Y esto está generando una enorme indignación, ya digo, hay una manifestación también contra los ocupas este jueves y se van a ver las caras, los ocupas y, y los vecinos. Entonces, ¿Y, la, y la Guardia Urbana me imagino que tendrá orden de no intervenir, claro, porque conociendo el pescado… Eh, tienen órdenes, claro, les da órdenes eh, la claro. colado, porque no, además eh, hay que recordar que, los, que la CUP está, está diciendo que, que lógicamente no actúe con, contra los, los, los A ¿no? los que defiende la CUP abiertamente, defiende las ocupaciones. De hecho, hasta Esquerra Republicana hoy en el Congreso, a través de, de, de Gabriel Rufián, ¿no? ha dicho que los vecinos de la Bonanova pues, se merecían de todo, ¿no? eh, diciendo como que… Que, que bueno que como que le importaba tres pimientos no lo que está ocurriendo en el barrio de la Bonanova como ocurre también en otros barrios de Barcelona no es ocupaciones... una tan, metidos, tío? Eh, estoy hablando... ¿Cómo puede ser tan sin vergüenza